La última herramienta que vamos a analizar es la de neuroplasticidad autodirigida. Durante mucho tiempo uno de los dogmas de la neurociencia afirmaba que a partir de una determinada edad la dotación neuronal no se renovaba. Esto ha resultado no ser cierto. Se ha visto que el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas redes neuronales que destaca su capacidad de dinámica para aprender y adaptarse y cambiar. En la actualidad, ya es admitido por todo el colectivo científico que el cerebro tiene la capacidad de cambiar y reorganizarse con respecto a las funciones que ejecuta. Esto se conoce como neuroplasticidad. Gracias a este hecho, el cerebro puede reconectar los circuitos neuronales e incluso crear nuevas redes. Las redes neuronales se crean mediante estimulación concentrada y comprometida, es decir, para crear una nueva red neuronal no es suficiente con la simple repetición, sino que hace falta altas dosis de atención concentrada. Merez Nid, investigador de la Universidad de California, realizó una serie de experimentos que demostraron la necesidad de concentrar la atención a la hora de adquirir nuevas capacidades y conductas. Para ello utilizó dos grupos de monos a los que les daba unos golpecitos en los dedos de las manos cambiaba de ritmo en los golpes, de vez en cuando. Cuando se producía dicho cambio, a un grupo de monos les recompensaba con un zumo, mientras que al otro no. Después de seis semanas, analizó los cerebros de los dos grupos de monos y encontró que el cerebro de los animales que habían prestado mucha atención esperando el cambio de ritmo para realizar la recompensa tenían notables modificaciones en las áreas cerebrales asociadas al procesamiento de estímulos táctiles. ...que no se encontraban en los cerebros del otro grupo de monos que no fueron recompensados... ...lo que le llevó a concluir que la experiencia junto con la atención... ...provoca cambios físicos en la estructura y en el funcionamiento futuro del sistema nervioso. Esto nos deja un hecho claro, fisiológico... ...a cada momento elegimos la manera en que funcionarán nuestras mentes... ...siempre cambiantes y le damos forma... Elegimos quiénes seremos en el siguiente instante en un sentido muy real y esas elecciones se mantienen grabadas físicamente en nuestra propia materia. Por tanto, las elecciones que hacemos influyen en las estructuras físicas y en las redes neuronales de nuestro cerebro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la organización empresarial para liderar exitosamente los trabajos de equipo, una reunión, motivar a los colaboradores, presentar a un nuevo cliente un nuevo producto, etc ya que cuando se les recompensa por aceptar el cambio o por mantener la conducta deseada, el cerebro abre nuevas vías para solucionar un problema o cualquier conducta nueva que se estabilice. Tanto es así que aparece una noticia en Wall Street Journal el 19 de enero de 2007 firmada por la prestigiosa autora científica Sharon Bedley. El artículo denominado Cómo el pensamiento puede cambiar nuestro cerebro señala el descubrimiento de que la neuroplasticidad no puede suceder sin atención tiene implicaciones muy importantes. Si una habilidad se torna tan rutinaria que la utilizas como si activaras el piloto automático, su práctica no cambiará el cerebro. Y si te dedicas a realizar ejercicios mentales para mantener el cerebro joven, estos no resultarán efectivos si los haces sin prestarles mucha atención. La utilidad de esta herramienta interna es muy amplia en el terreno personal y laboral. Lo importante es practicar la higiene mental. Para profundizar más en el funcionamiento y experimentos, en el área laboral se aconseja estudiar el PDF que esta unidad tiene...